Hola amigos, yo soy Karol Jaramillo y hoy les voy a dar 5 tips claves para todas las personas que están iniciando a realizar bisutería. Bienvenidos. No, no tengo que decir bienvenidos, no olviden. No olviden suscribirse a mi canal, darle clic en la campanita y le pueden... ¿Y, pa, y qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es que? no, es que yo creo que ya es finalizando el día, es que ya no... ¿No es que es? Instagram. Instagram. Instagram. Antes de empezar a elaborar bisutería o accesorios, tiene que tener tres herramientas básicas para poder elaborarlos. Entonces, tiene que tener el cortafrío, el punta plana y el punta redonda. Son las tres herramientas básicas para poder realizar accesorios en bisutería. Bueno, tip número uno: ¿Cómo utilizar las argollas? ¿Cómo abrir y cerrar las argollas? Las argollas son fundamentales a la hora de realizar accesorios porque son conectores. Ellos son los que nos conectan varios insumos para poder realizar algún accesorio. Y antes de abrir las argollas, es saber dónde las van a colocar para que no estén abriendo y manipulando mucho las argollitas porque ellas van perdiendo su forma y lo que ocasiona es que el accesorio, o sea la argolla al final se abra y el accesorio pues se pueda soltar. Entonces para esto necesitamos dos pinzas, en este caso como tenemos la, eh, la pinza punta plana y la pinza punta redonda, vamos a sostenerlas así se deben abrir las argollas eh, ni con la mano ni tampoco se deben abrir de esta forma como tratando de tirar hacia los dos lados así las argollas esto es lo que jamás pueden hacer porque cuando, como ven ella va perdiendo su forma y a la hora de cerrarlas ya es muy complicado volver a colocarla como estaba entonces si pierde la forma pues ya después no se va a poder utilizar bien entonces lo ideal es abrirla de esta forma, vamos a coger las dos pinzas una, una pinza la vamos a tirar como hacia nosotros, hacia arriba y la otra pinza la vamos a tirar como hacia abajo, entonces ve ella no está perdiendo su forma cuando ya hemos colocado la argolla vamos, nos vamos a devolver entonces, y ella vuelve y se acomoda. Esta es la forma de que se deben abrir todas las argollas. Tip número 2. Los escalachines. ¿Qué son los escalachines? Son estas pequeñas bolitas, pueden ser doradas o plateadas, y nos sirven para poder cerrar pulseras o collares que necesiten broche. Entonces, vamos a colocar un escalachín. Vamos a pasar una argollita. Primero el escalachín y después la argollita. Entonces, vamos a pasar la puntita del el hilo, aquí ya hemos pasado el hilo, vamos a correr el hilo hasta que el escalachín quede tocando la primer piedrita del collar o de la pulsera que hayamos terminado. Para cerrar el escalachín cuando están empezando pueden utilizar la pinza punta plana que nos ayuda, nos ayuda a apretar entonces ella ayuda a sostener, entonces lo que vamos a hacer es hacerle presión al escalachín, aquí nos va quedando como la puntica del el terminal del, del collar o de la pulsera. Entonces digamos que ya queremos colocarle el broche, vamos a abrir una argolla, vamos a colocar el broche y lo colocaríamos en esta argollita de acá y cerraríamos la argollita. Hay herramientas especializadas también para cerrar o abrir escalachines y es esta, esta es ideal porque lo que hace es que el escalachín lo convierte en, como en una bolita más chiquitica, entonces casi no se ve. Bueno, ahora vamos a colocar los tapanudos. Los tapanudos también tienen la misma función que los escalachines porque son los terminales de los collares o de las pulseras. Vamos a colocar ese tapanudo. Y para colocarlo, como ven, tiene un huequito aquí en la mitad y vamos a colocar el hilo de esta forma aquí en un extremo vamos a hacer un nudito y ahora vamos a llevar el tapanudo hasta el extremo. Como pueden ver, queda, el nudito queda dentro del tapanudo y ahora con la ayuda de la pinza punta plana vamos a hacerle un poquito de presión para cerrarlo. En el momento de cerrarlo ya vamos a colocar el broche. Vamos para el cuarto el uso del alfiler es un pedacito de, de hilo de golfi o de alambre, puede ser en plata, en golfi, lo que quieran trabajarlo. Y el alfiler tiene siempre una cabecita, puede ser redonda o plana. Esta cabecita es la que nos ayuda a sostener la piedra que queramos trabajar. Entonces, por ejemplo, hoy estamos trabajando Murano para todos nuestros tips, la cabecita del alfiler es la que nos sostiene y bebita y lo que va a lograr es evitar que se salga la piedrita. Vamos a hacer aquí un entorchadito con la pinza punta redonda. Estamos explicando el uso del alfiler, cómo nos ayuda. Aquí cerré y voy a cortar aquí. Entonces Yo la quiero colocar, por ejemplo, en, esta ahí, en este herético. Tip número 5. El uso de los terminales para cueros. Vamos a trabajar dos. El cuero redondo y un cuero plano, tenemos el cuerito redondo y buscamos el terminal que le quede a este cuero, si lo coloco en un extremo del cuero lo tengo que colocar en el otro extremo y aquí sencillamente abrimos la argolla y colocamos el broche y así nos cierra la pulsera, para el cuero plano tenemos esta opción Entonces lo que hacemos es que colocamos el cuero plano dentro del terminal y vamos a cerrar con la punta, con la pinza punta plana entonces, colocamos así la pinza y vamos a comenzar a cerrar un extremo. Le damos presión y después en el otro. Entonces, de aquí podemos colocar la argolla o el broche y cerramos lo que queramos realizar, si es una pulsera o es un collar. Chao, chao. ¿Graba? O si quieres, tú. Cada vez que tengo, me acuerdo de todo lo que me dices que tengo que decir. <risa> Dale. Sí, t, t, t. ya ¿clic, clic en la campanita que qué te suscribas y dale clic a la campanita a okay. la campanita para que Instagram que notificaciones y señores, no olvides no suscribirse a nuestro canal a mi canal a mi canal no olvides suscribirse a mi canal le dan clic en la campanita y nos siguen en Instagram y nos siguen en Instagram okay. ya. ya no olvides suscribirse a mi a canal o a nuestro a, o a canal a mi canal no, ya, bueno no olviden suscribirse a mi canal le dan clic en la campanita y nos siguen y nos y sigan y siguen no Ok, el viento Ajá, el viento, es... ¿El viento? ¿Tú